Métanse a un periódico, cual que sea La mitad de lo que publican los medios tradicionales hoy Viene de las redes y lo publican igual Yo he sido una persona que pisa manguera sin importar Y eso claro hace que la gente viva vigilándome Para ver dónde me puede dar al masazo ¿Qué cosa de lo que usted lee, escucha por la radio o ve por televisión es verdad? Eh, buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches, Marino Zapete, eh, quien nos distingue con su amistad, creo que desde que nos conocimos. Buenas noches, eh, la, la senadora Giné que ha sido un ejemplo realmente de trabajo, un ejemplo... Muy dedicado a su Puerto Plata. Eh, cuando me invitaron a participar aquí, que venía Marino Zapete, yo dije que con mucho gusto a la compañera de que yo venía, porque nosotros éramos muy amigos y acompaño generalmente a eh, bueno, muchas actividades cuando presenta alguna alguna conferencia, que nunca nos ha dicho que no. Cuando lo invitaba a una sesional... Mira, te quieren que vaya. Él dice, va y no tiene que darme nada, no tiene que hacer nada, yo voy con todo, con todo el gusto. Una vez le decía cuando anunció su retiro de Marino, el periodista no se retira. Y él va a explicar más luego en las razones y las cosas que nosotros conversamos y qué bueno que ustedes sepan. Marino Zapete es un periodista que yo creo que nació periodista de los pies hacia la cabeza defensor de la buena causa, y yo espero que el orador principal es Marino Zapete, que ustedes pregunten, escuchen y los periodistas seguir su ejemplo. Muchas gracias. Muy bien, la palabra del presidente del CDP, licenciado Aurelio Enríquez. De todo corazón nos sentimos sumamente honrados, de presentar a nuestros colegiados y todos los presentes este conversatorio con Marino Zapete, con el tema La Responsabilidad del Periodista de Hoy. El CDP Sessional Puerto Plata se siente regocijado al saber que un hijo de Puerto Plata que no solamente, eh, o sea, extiende su hoja de servicio, no solamente que se dedica a, a dar sus servicios de lo que es el periodismo y otras áreas, en los diferentes medios de comunicación donde labora, sino también que extiende su labor hacia los colegiados, hasta hacia la clase periodística, hacia los miembros de la prensa. Y eso es muy digno. Nos sentimos muy orgullosos de, ver, muy orgullosos de, de tener a un hijo de Puerto Plata aquí, en nuestra novia del Atlántico Ciudad Crucerista y entendemos que se hace un aporte significativo para nuestra clase y, y por vía de consecuencia en nuestra sociedad. Y finalmente, quisiera concluir eh, con una frase de Juan Pablo II. La verdad y la solidaridad son dos elementos claves que permiten a los profesionales de los medios de comunicación convertirse en promotores de la paz. Así que démosle la más cordial bienvenida al periodista Marino Zapete, querido y respetado. Un aplauso para el licenciado Marino Zapete. Llamamos a Yasmín Bravo con una breve semblanza sobre Marino Zapete. Marino Zapete. Egresado de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con el grado de licenciado en Ciencias de la Comunicación Social. Diplomado en Desarrollo de Políticas de Defensa y Administración de Recursos en la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos. Diplomado en Comunicación Institucional y Política en las Universidades Católicas Santo Domingo y Computense de Madrid. Posgrado en Metodología y Técnica de Investigación en Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Diplomado en Diseño de Investigación Social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Maestro de posgrado en Relaciones Públicas en la Universidad Católica de Santo Domingo. Ha ejercido el periodismo por más de 35 años en prensa escrita, radio y televisión. Autor de los libros titulados La Sociedad de los Platos Rotos, Jarabe para la Memoria. La volvieron loca y La Crónica Irreverente. Recibimos con un fuerte aplauso y sin más preámbulo al señor Marino Zapete. A mí es un honor, motivo de mucho placer poder estar aquí porque aunque yo no soy de los citadinos de la provincia, pero esta es mi provincia, y aunque no me ha tocado el privilegio de vivir en eh, Puerto Plata, que es uno de los lugares donde la gente que viene siempre quisiera volver, pero esto siempre este pueblo lo he amado. Y amo a este pueblo por su gente, por, por mi origen, y no, ella quisaba decir que no, pero también porque tiene una senadora que es lo más tolerante que yo conozco con, con un periodista, Ginette Burrigal, que siempre dice, yo siempre lo he querido a él, pero él no me quiere a mí, porque yo... Eh, y tengo que admitir que posiblemente yo no le he dado a ella el mismo cariño que ella me ha profesado, así que senadora, nunca es tarde mi cariño para usted a todos ustedes pues eh, estoy aquí porque es Puerto Plata todos saben que yo ya no ejerzo el periodismo yo creo que la gente pasa. La eh, abuela de mi esposa, que me acompaña, mamá Nona, en su cumpleaños número 98, que fuimos allá, duró 103 años. Después de una conversación larga, ella con una memoria intacta le dije mamá nona pero usted está tan nítida y ella me dijo ay mi hijo yo sé muchísimas cosas lo que pasa es que lo que yo sé ya no se usa y lo que se usa yo no lo sé entonces cuando lo que uno sabe no se usa y lo que se usa usted no lo sabe entonces usted pasó me dijo ella entonces la mayoría de nosotros um, algunas veces no nos damos cuenta que pasamos yo siempre quise y mi esposa que es cristiana siempre le pedía a Dios porque yo no soy tan de fe pero ella sí. ella es que me, es que me garantiza el paso allá Sí. sí, yo siempre, ella pedía que yo y también ella eh, Supiéramos el punto de uno retirarse, de saber qué pasó Yo iba a tener 40 años en este oficio Y, y decidí que a partir del día 30 del mes de diciembre eh, dejaba mi programa y dejaba el ejercicio del oficio de periodista pero dejar el ejercicio del oficio de periodista no es solamente dejar de tener un programa en la televisión o, o en la radio o escribir, es también un poco la vida pública a mí nunca me ha gustado la vida pública, pero el periodismo no se ejerce en la clandestinidad. Si el periodismo se hubiese podido ejercer en la clandestinidad, nadie me conociera, porque a mí no me gusta estar en el medio, no me gustan las fiestas, no me gustan las reuniones con funcionarios, ni con políticos, ni con empresarios, ni con periodistas no me gustan incluso soy una persona muy pero muy muy eh, rechazado entre mis propios colegas porque dicen que no respeto el asunto de que entre bomberos no se pisa manguera yo he sido una persona que pisa manguera sin importar y eso claro hace que la gente viva vigilándome para ver dónde me puede dar al masazo. Este no es el tema del que vine a hablar, pero si yo fuera ustedes, que son periodistas en ejercicio, todos, o una buena parte, hay una pregunta que, que sería la que yo haría. Lo, el escándalo de una pensión para mi esposa esa yo se la haría, claro entonces esa pregunta yo la traje respondida y tengo un folder por ahí donde quisiera que a cada quien de los que están aquí no ahora les entreguen una hoja con lo que yo escribí porque yo soy así, frontal y claro hasta que mi cabeza funcione bien y espero y antes de que mi cabeza deje de funcionar bien ya entonces terminar dicho esto yo quiero hablar de un tema les dije después de mi retiro yo estuve um, un mes fuera de este país porque eh, me hicieron una operación de mi hombro derecho que es bastante complicada y que requiere una recuperación una terapia de por lo menos seis meses para recuperarme estoy en eso y tenía dos compromisos uno con la universidad eh, pucamaima la escuela de comunicación de la pucamaima que teníamos que hablar justamente sobre un tema como este y tenía este compromiso que le había dicho que sí a Catalina y a Aurelio, que como Aurelio dice, realmente mi amistad con él lo buena gente que es el, el colega eh, amoroso y, y solidario eh, nunca he podido decirle que no que no pero yo espero que sea la última presentación pública que tenga, ya cumplí con lo de la Pucamayma, que agradezco la presencia de Aurelio que estuvo allá, fue el martes, el martes, este martes de esta semana y aquí porque es Puerto Plata. Así que Aurelio, no me invite a más cosas. Este es Puerto Plata y es un buen lugar para yo dejarle mi amor y dejarle lo que yo considero que puede ser quizás un aporte. Eh, para, para dejárselo a compañeros, colegas, que pueden ayudar a, a compartir eso para que tengamos una, una mejor sociedad. Miren, el tema aquí es verdad la responsabilidad social del periodista, el reto del periodista hoy. Quien les habla a ustedes, viejo por edad, y también viejo por el ejercicio. Yo comencé a ejercer el periodismo a los veinte y tantos años cercanos, antes de salir graduado de mi primer grado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es decir, que estoy llegando los 40 años de ejercicio. Antes salí. Pero les digo sin exagerar, jamás, jamás había visto, había visto o había vivido una situación de la comunicación tan preocupante para mí como la que estamos viviendo hoy y probablemente eso ha tenido mucho que ver con mi decisión de retirarme. No se preocupe, gracias. Miren, estamos viviendo algo que muchos de ustedes eh, seguro que han escuchado que se trata de los tiempos de la posverdad. Un, unos tiempos en que a la mayoría de la gente si yo digo que la senadora eh, estaba en minifalda bailando por ahí por poner un una buena parte no le va a importar si es verdad o si es mentira. Inmediatamente lo van a tirar en la red y, y eso, y una parte va a creer, la otra parte no lo va a creer, pero, pero ella pierde definitivamente, pierde porque hay una parte de la gente que no la, que no la ha visto y que nunca la va a ver, que posiblemente se va a quedar pensando... Oye, pero mire, yo creí a ese señor. Que Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso, ese tiempo que estamos viviendo, los tiempos de las redes sociales, los tiempos de que la verdad no importa, los tiempos de que a la gente no le importa saber qué es verdad y qué es mentira, sino que lo que dicen se acomode a lo que nosotros queremos, es un tema fundamental en lo que nosotros estamos viendo hoy y en lo que los periodistas que están en ejercicio deben descansar, deben abrevar para poder saber si lo que ellos hacen, si su ejercicio es un aporte o por el contrario es una pócima de veneno que le dan cada día a su pueblo. Entonces, yo quiero, antes de entrar en una explicación más o menos de lo que es este concepto de la posverdad, como les dije, la gente vieja trata de escribir lo que va a decir para no, que no se le patine la cosa. Entonces, hay algunas cositas que voy a leerles primero y entonces después vamos a entrar en, en lo que es este fenómeno y cómo esto afecta a, a nuestra sociedad y al mundo, porque no es solo la República Dominicana, la mayoría de la gente hoy no sabe realmente qué es verdad ni qué es mentira. Voy a leerles, aunque se trata de una palabra de uso relativamente nuevo, de eso que llaman neologismo, son muchos los que han tratado de hacer una definición adecuada para la posverdad. En esta conversación asumiremos la definición de que posverdad es una mentira que tiene por finalidad distorsionar la realidad primando las emociones y las creencias personales frente a los datos. Hablamos de una distorsión deliberada, de una realidad manipula, de una realidad manipulando creencias y emociones con el objetivo de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales. Así lo define la Real Academia Española de la lengua. El concepto de posverdad implica que los hechos tienen menos impacto en los argumentos eh, eh, tienen menos impactos que los argumentos emocionales y que las creencias personales cuando se construye un discurso con la finalidad de crear y modelar la opinión de las personas e influir en su conducta algunos teóricos dicen que el origen del concepto posverdad se remonta a principios de los años 90 es decir reciente cuando el dramaturgo y novelista serbio Steve Tesic utilizó la palabra post en un artículo publicado en el diario The Nation. Un ejemplo de la utilización consciente del recurso de la posverdad lo han hecho muchos políticos, pero uno de los que más claramente lo hizo fue el presidente de los Estados Unidos Donald Trump a través de una consejera de él que se llama Donald, eh, eh, Killian Kilian Kilian Conway. El 27, el 29 de enero del año 2017, esta señora estuvo en un programa de televisión de la cadena CBS. Conway fue una de las primeras personas que planteó válido usar los hechos alternativos ¿verdad? como arma efectiva de la manipulación de la opinión pública. Hechos alternativos, no alternativos. No los, no olviden esto porque vamos a hablar de ellos. Es decir, hay una realidad pero a la gente se le puede presentar un hecho alternativo. No es verdad, pero usted sabe que combinando la ignorancia de esa persona y sus motivaciones, a él no le va a importar realmente la verdad, le va a importar el hecho alternativo. Y así sustituimos la verdad por los hechos alternativos que el comunicador quiere construir. Entonces, es que en ese tiempo, oigan lo que había pasado. Donald Trump, en el 17, emitió una orden ejecutiva prohibiendo temporalmente el ingreso a los Estados Unidos de personas de siete países de mayoría musulmana alegando que era para proteger al país el terrorismo los musulmanes son muchos y muchos diferentes aunque sean eh, musulmanes entonces eso generó una situación de un debate en los Estados Unidos y Trump perdió unos tres puntos más o menos en su aprobación entonces aparece esta señora la consejera Kylian Cowell y dice se inventa algo. Se inventó la matanza de Holy Entonces les dijo a los que la estaban entrevistando: miren, el presidente lo han atacado muchísimo porque él prohibió la entrada de musulmanes. Eh, sin embargo, mirenlo ahí, la, la masacre de Hollywood, digo, donde dos, y dio nombre y todo, donde dos iraquíes de Kentucky, el estado de Kentucky, hicieron esa matanza. ¿Y ¿Cuántos norteamericanos perdieron eh, la vida por esa matanza? Y la culpa de eso la tiene la prensa que ataca al presidente, básicamente New York Times, Washington Post, y otros medios que eran críticos a Donald Trump. Cuando las encuestadoras, un par de días después de esa intervención de la consejera Killian Conway, las encuestas midieron la popularidad de Donald Trump y retomó su posicionamiento, logró recuperar lo que había perdido. Pero las redes sociales decían, se volvieron una cosa extraordinaria, lamentando la pérdida de vida de aquellos ciudadanos por, por el terrorismo y culpaban a la prensa de ser deshonesta, porque si la prensa no hubiese ocultado eso, pues ocurre que no hubo tal matanza, nunca existió, no hubo matanza de Bolivia, fue un invento de Kine Cowen, ¿eh? eh, a sabiendas de que la mayoría de la gente no iba a buscar la verdad no ya, ni le importaba entonces eso, eso pasa hoy entre nosotros si lo que se está diciendo en las redes o donde sea se acomoda a lo que nosotros queremos, nos conviene o sea, ya, no hay que buscar más nada incluso alguien dice lo que sea de de un colega o de lo que sea. ¿Y qué pasa? Que usted, si eso le gusta, si usted tiene algún problema con ese colega, usted inmediatamente lo repitea o lo digo, sin saber si es verdad o es mentira. No le importa. Entonces, en eso consiste este tiempo de posverdad. Cuando yo era joven era de la izquierda. Todos los que éramos estudiantes y eso, jóvenes, éramos de la izquierda, excepto la burguesía. Y yo no leía a un autor francés que se llama Jean-François Rebel, porque él era derechista. Entonces, cuando uno es de la izquierda, uno cree que un derechista no tiene absolutamente ningún tipo de virtud ni nada. ¿Y para qué yo voy a leer ese, ese derechista? Eso no sirve para nada. Igual si usted es derechista, ¿para qué va a leer un izquierdista? Entonces, en un momento que fui a visitar a mi, mi hija, que, que vive hace muchos años fuera de este país, mi yerno me presentó un título de, de Jean-François Rebel. el título me llamó la atención, se llama El conocimiento inútil, el conocimiento inútil, y me puse a leerlo y entonces decía Rebels que todos creíamos que cuando con la llegada de la internet todo el mundo iba a tener conocimiento, Jeanette y, y hablo más de Ginette porque es el nombre que puedo, que Puerto Plata, Ginette y ella presente aquí, sabe cómo eran las universidades en esos tiempos. Nos, a nosotros nos ponían a hacer un trabajo y habían quizá dos autores en la biblioteca. Y uno tenía que poner, anotarse para cuando el otro estudiante devolviera el libro. Entonces y se lo apretaban por un par de días, y así era que uno investigaba. Entonces, ¿qué dice Rebel? Hoy tenemos a un clic lo que queramos. Tenemos miles o millones de autores. Si usted quiere saber si el café hace daño, usted mete el café hace daño, y se va a encontrar con miles y miles de gente que dice que el café hace daño, y miles y miles que dicen que no hace daño y así en definitiva, usted leyó eso y no sabe nada no sabe si hace daño o no hace daño porque además dicen que de acuerdo a una investigación científica realizada por el centro de que se yo que sé cuánto los resultados son estos pero ese centro no existe pero ¿y quién va a andar detrás para ver si el centro existe o no? Usted sale por ahí, si usted es lo que piensa, que el café hace daño, usted sale por ahí diciendo, ah, no, no, no, mira, un, una investigación del centro, dice, pan contando eso. Si usted piensa que no, entonces se agarra de la otra. En definitiva, ¿qué sabemos? Nada. Es decir antes era que no teníamos diversidad, estábamos secuestrados en dos o tres autores que nos decían que, que era la cosa, y hoy día es que la gente se dio cuenta, los que controlan el conocimiento, que ellos no pueden compartir el conocimiento, que el conocimiento no puede ser una cosa democrática para todos, entonces va, ok. No nos vamos a oponer que cada quien tenga a un clip toda la información del mundo sobre todas las cosas. Ahora vamos a meter eso y vamos a ponerlo. Que usted ve tantas cosas que ya no sabe qué es verdad o qué es mentira. Y el que no sabe qué es verdad o qué es mentira, no sabe nada. No sabe nada. Entonces, esa es la época en que estamos viviendo. Cuando yo era estudiante, el, me enseñaron lo que se llama la teoría del portero en comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que en una emisora, donde hay un noticiero, en un periódico, en un programa, en un canal de televisión que tiene un noticiero de televisión, hay una portería. Nosotros tenemos a un reportero que lo mandamos a la calle a, a cubrir un hecho. Él viene, se sienta y escribe su historia. Ese medio tiene la responsabilidad de que lo que difunda ahí, que sea verdad. Entonces, ¿qué hace el reportero o qué hacía? Entregaba lo que él escribía al corrector de estilo. El corrector de estilo chequeaba la nota y decía, no, pero esto no puedo. La arreglaba, lo que sea, lo firmaba y lo pasaba al jefe de redacción. El jefe de redacción lo veía, y si algo le parecía que no encajaba que no era cierto o que violaba la ley o lo que fuera entonces quitaba eso y, y lo firmaba hasta que llegaba donde el director del noticiero o del periódico etc. entonces antes de que eso fuera a salir al aire o a ser impreso el director tenía que ver eso y decir, sí, esto está apto para salir. Firmaba. Eso es lo que se llama la teoría del portero, la portería. Ok, tú eres reportero, pero aquí hay una portería que va a ver si lo que tú traes es algo que merece ser consumido por la ciudadanía. ¿Qué pasa? Uno diría que los medios tradicionales de comunicación, porque tienen portería, serían la garantía de que toda la basura que anda en las redes no se cuele. Y uno dice, bueno, hay mucha basura en las redes, pero yo voy al periódico.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 que tienen portería, a ellos tampoco les importa que lo que se diga sea cierto. Entonces, la conversación mía con ustedes esta noche eh, necesita traerles una cosa de que lo que nos pasaba a nosotros en la universidad, el publicar algo sin rigor, nos decían desde la universidad nuestros maestros es un delito ético usted no puede publicar absolutamente nada no debe como comunicador como periodista que usted no haya comprobado que es verdad porque usted primero está dañando individuos los que se afectan con eso que usted está publicando que es mentira pero además, ¿qué pasa con un pueblo que cree que la verdad es mentira y que la mentira es verdad? O sea, un pueblo que, que no sabe su realidad, que no sabe lo que es verdad ni mentira. Entonces, nosotros teníamos eso. Yo me acuerdo que yo, después de comunicación, estudié Derecho, y tuve de profesor al doctor de profesor de deontología jurídica al doctor José Siliega Tom un tipo extraordinario que solo sentarse frente a él y escucharlo era un deleite para todo aquel que tuviera algún tipo de aspiración a, a lo bien hecho y todo eso y él desde ese tiempo ya nos decía, posiblemente dentro de unos años el, el pensum de derecho no tendrá deontología jurídica, porque los abogados que vienen no van a necesitar la ética, lo menos que ellos van a necesitar es la ética. Entonces, esto va a evolucionar y posiblemente eliminen la ética. Yo no sé, yo no sé si el pensum de derecho de hoy tiene la deontología jurídica. No lo sé. Pero yo sí sé. Silvio Rodríguez, cantautor cubano, diz, decía, dice en una canción que se llama Llover sobre Mojado dice salgo y pregunto por un viejo amigo de aquellos tiempos duramente humanos pero nos lo ha podrido el enemigo degollaron su alma en nuestras manos para mí nuestro oficio lo han ido degollando en nuestras manos lamentablemente yo creo que pocos, pocos, podemos decir, y no es por lo que dice uno, que todo el mundo, ah no, que lo viejo es mejor, que, sea, que no, pero pocos podemos decir, que la sociedad dominicana de hoy, es mejor informada, oigan, cuando Trujillo, y perdóneme si, si me estoy alargando, pero es que quiero como que quede claro el, el rol que nos toca. Rafael Molina Morillo era estudiante en España, en Madrid. Trujillo iba a visitar a Franco, que lo invitó de dictador a dictador. Había una gran avenida por la cual en Madrid iban a desfilar Trujillo y Franco. Y el director del periódico El Caribe llamó a Molinita, que lo conocía, y le dijo, "Oye, yo quisiera que tú me hagas una reseña de de ese, esa llegada de Trujillo allá." Y él fue y escribió y dijo en su nota que alrededor de 50 mil personas desfilaron junto con Trujillo y Franco y cuando recibió la información el director le dijo pero tú te estás volviendo loco tú no puedes decir el número de personas el número que tú creas tenemos que esperar que el censor del régimen nos diga cuántos es que vamos a decir que desfilaron ahí. La cosa es que cuando él ve bajo su firma, como seis días después, la nota que dice que alrededor de 400 mil personas desfilaron. Entonces, él dijo, pero ¿y esto? Y le dijeron, sí, eso fue lo que dijo el censor, que había que poner el censor del régimen, que va a poner 400 mil, eso no se discute. ¿Qué es? ¿Por qué pongo esto? porque nosotros hemos tenido muchas etapas y muchos motivos para que la población esté o desinformada o mal informada o manipulada. Tuvimos la dictadura de Trujillo, donde lo que salía ahí tenía que ser lo que Trujillo mandara, con todo respeto para los seguidores de Balaguer, tuvimos la para los 12 años de Balaguer, que era una dictadura ilustrada, donde muchos periodistas que no fueron del agrado desaparecieron, los mataron. Después de eso tuvimos un periodo donde la gran banca, la banca se apropió de los medios de comunicación. Históricamente, y lo pueden ver ustedes en cualquier país del mundo, los periodos de menos brillantez de la prensa en términos de orientar correctamente son los periodos en que las empresas bancarias son dueñas de los medios. ¿Por qué? Porque un periódico de un banco el banco, ahora hay leyes antilavados pero antes el banco tenía el dinero del narcotraficante, de todos los criminales ahí, usted lo puede llevar a un saco y no hay problema y todavía pasa eso, no igual y entonces ¿qué ocurre? que en un periódico de un banco no se podía hablar de ningún criminal de eso, si tenía dinero en ese banco entonces ese periodo en que los bancos se disputaron los los medios y prácticamente los compraron, ese periodo fue un periodo difícil, es decir, un motivo para que no siguiéramos con problemas para saber lo que pasa. Después vino el asunto de la política, una asociación malhechora entre políticos y dueños de medios.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 ¿Qué es lo que sabe y lo que no sabe la gente? ¿Qué cosa de lo que usted lee, escucha por la radio o ve por televisión es verdad o es mentira? ¿Qué cosa es así? Entonces imaginen lo que, lo que significa para un pueblo, para una sociedad, para, para la humanidad. Porque eso no pasa solo aquí. que usted no sabe nada de lo que es cierto o no. En el caso, por ejemplo, de, de Trump, que fue uno de los individuos que por sus asesores más, eh, más usó ese recurso, cuando él dijo que iba a emitir una orden administrativa eliminando el Obamacare, el seguro de salud de Obama, él dijo... Eh, cuando Obama creó ese seguro, quedaron 18 millones de norteamericanos sin cobertura de salud. Es decir, nosotros lo vamos a eliminar y la propuesta que nosotros vamos a traer va a dejar a mucho menos gente que eso. Nunca. O sea... Eso no es verdad, que dejó a 18 millones, nunca se contó, nunca se... Pero además él no prometió nada, él dijo que la de él iba a, a dejar a menos, y ya. Y eso es verdad. Y cuando Donald Trump, el mismo Trump, fue... Tomó posesión, él mismo en tweet Dijo que en la toma de posesión de un presidente de los Estados Unidos nunca se había congregado tanta gente a verla como en la de él, que alrededor de un millón quinientos mil personas fueron a congregarse a verla. Eso fue verdad porque quién sabe si es verdad, ¿A quién le importa nada entonces después, el Washington Post buscó la plaza donde se congregaron una fotografía de la toma de posesión de Obama y una de la toma de posesión de Trump. Y ocurre que a la de Trump no fue ni un tercio de los que fueron a la de Obama, pero ¿cuánto tiempo después? Entonces supongan ustedes, voy a, porque no los quiero aburrir, Supónganse ustedes que la senadora se quiere reelegir y que Aurelio le está disputando el puesto y que tres días antes de las elecciones, Aurelio con un equipo bien aceitado de periodistas y distribuyendo billetes, se inventa una historia extraña sobre la senadora. Y la pone a circular. Tres días antes de las elecciones. La senadora no va a tener tiempo. Y el pueblo no va a tener tiempo. De saber qué es verdad. O qué es mentira. Y mientras tanto ella pierde las elecciones. Y cinco días después. Entonces. Se demuestra que no. Oh mira. Pero no era verdad. Pero ya perdió. Entonces eso usa la posverdad usa los tiempos el tiempo preciso para decir lo que quiere decir los hechos alternativos es verdad o es mentira no eso no importa cuánta gente de los dominicanos y dominicanas porque yo estoy hablando con periodistas y se supone que hay algún nivel de, de rigurosidad y que aunque sea por miedo a que lo demanden, los periodistas deben cuidar qué dicen en, su, en sus medios. Pero ustedes se sorprenderían si ustedes ven algunos estudios que se hacen aquí sobre análisis de contenido de los medios y la cantidad de cosas que no son ciertas que se publican ahí pero toda la secuela de eso, el daño que eso hace el daño que eso hace entonces la responsabilidad del periodista de hoy es la misma que el periodista ha tenido siempre un periodista no tiene que ser más nada que honesto la honestidad obliga a que usted sea riguroso en lo que va a publicar, que lo que usted diga tiene que ser cierto. Mi libro más reciente, La Crónica Irreverente, que a propósito a la distinguida eh, Secretaria General del Colegio de Periodistas, tengo 20 ejemplares de ese libro en mi auto para que sea... Ustedes se lo vendan a, a los periodistas más ricos para para fondos para el colegio, que lo tiene, nada más tienen que buscarlo ahí en el vehículo. Pues ese libro, habían varias personas que sabían que estaban en el libro y me estaban esperando con la, con la demanda hecha para someterme a la justicia, por lo que el libro dice. Pero ¿qué ocurre? Que cuando el libro salió, la gente se dio cuenta que duré 10 años para escribirlo pero no publicó una coma sin prueba a mí me han golpeado, me han apresado, me han demandado, me han perseguido y todavía me persiguen, me retiré y todavía me están persiguiendo de una manera dura por eso, pero nadie me ha podido condenar porque ni siquiera con la justicia del poder han podido hacerlo, pero no es porque Marino Zapete es un genio ni nada de eso, no. Es porque Marino Zapete, si sabe algo hoy, no tiene la prisa de decirlo hoy. Se toma el tiempo que te recomienda la ética y la responsabilidad social como periodista de comprobar si eso es verdad, de no publicar eso hasta tanto Tú no sabes que es verdad. Dañar a alguien con algo que es mentira, ese es un pecado ético. Entonces, hoy día nosotros tenemos, me excluyo, ustedes tienen lo que están en ejercicio, porque les reitero que estoy retirado, ustedes lo que están en ejercicio, tienen unas herramientas extraordinarias tecnológicas en las manos. Pero son unas herramientas que algunas veces llevan a una prisa que no permite cualificar la información. De Balaguer se decía siempre que cuando algún funcionario de él ya cuando él estaba perdiendo la vista iba y le decía mire señor presidente, doctor aquí le traje esto mire qué urgente porque tenga le decía déjemelo ahí y entonces después le decía a Bello Andino, su asistente le decía urgente para él lo que es urgente usted lo tiene que ver con detenimiento porque normalmente ligado a lo urgente viene algo que no está bien si a usted le llevan una nota de prensa a su noticiero a su mira que sacame esto con... rápido porque déjala ahí estudiala, analízala porque el pueblo que es el que consume eso merece consumir algo que, que sea cierto. La verdad molesta a mucha gente, pero es verdad. Entonces, un periodista que dice la verdad, aunque moleste, aunque cree roncha, aunque lo odien, ese periodista está bien. Nosotros tenemos aquí a un mayor de la policía, que es una de las instituciones más atacadas por, ustedes saben, muchas por la propia policía que hemos tenido durante toda, su, toda la historia y muchos, porque nadie quiere nadie quiere cumplir nada nada, o sea, nadie quiere cumplir nada entonces, ¿qué pasa cuando ese mayor que está aquí algún, tiene algún problema con un periodista que anda sin seguro sin, es más, ¿qué pasa con el querido de aquí? ¿Qué hizo con la gente de Ahmed? A mí no me importa que él esté aquí o que, o que se lo digan. Bien. Esa gente de Ahmed quiso cumplir con un vehículo que dispararon trasladados como sardinas de aquí. Y entonces aquí usted tiene tres periodistas que le, le hacen el coro, usted anda sin licencia, sin lo que sea, lo para un policía y, y a los tres días ese policía está votado. Porque cómo se defiende a ese policía. Entonces es una situación que nosotros no podemos permitir. Digo, ustedes que están en ejercicio, repito. Un periodista no puede ser un vehículo, un instrumento a través del cual se desliza la podredumbre, la mentira, porque eso es el veneno con que usted está alimentando a su pueblo. Puerto Plata, República Dominicana, a los 24 días del mes de marzo 2023. Bueno... Gracias, este reconocimiento que tiene un volumen de madera pequeño, este material, es grande y ustedes saben por qué, es de mi pueblo, es una maravilla cómo me siento, muchísimas gracias de verdad.